Hoy te voy a contar el mayor secreto de Final Cut Pro. Hola de nuevo, yo soy Mario y en este canal te voy a enseñar a ti a que hagas mejores vídeos, grabes mejores vídeos, edites mejores vídeos para que tengas unos vídeos más buenos. Así que ya sabiendo lo que va de mi canal, vamos a empezar con el secreto de Final Cut Pro. Este truco es increíble porque lo que puedes hacer con él es aplicar un efecto para un clip y que lo aplique para todos los que tú quieras y eso te va a ahorrar mucho tiempo. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es hacer comando C sobre el clip que quieres que copie los efectos y hacer comando mayúscula V sobre el o los clips que hayas seleccionado y te saldrá una ventana con todos los efectos que quieres que copie. Los seleccionas todos los que quieres que copie y una vez hecho le das a pegar y ya está es así de fácil este truco es muy útil para aplicar corrección de color a muchos clips sin tener que ir corrigiéndolo uno a uno y que estén igual también puedes aplicar transformaciones es decir un zoom con keyframes puedes hacer perfectamente y también puedes hacer kern bars que te permite hacer zoom fluidos por cierto te dejo un vídeo por aquí es por aquí no por ahí. míralo ¿eh? que está bastante bien el vídeo lo único ten mucho cuidado cuando vayas a añadir keyframes, porque si tienes ya keyframes hechos, va a añadirlos como sobre keyframes, sobre los keyframes que tienes hechos. Así que asegúrate que tengas todos los keyframes eliminados antes de aplicar unos nuevos. Y eso a lo mejor en un proyecto muy grande te puede ahorrar mucho tiempo de edición. Si te ha gustado este vídeo, por aquí te dejo otro vídeo que también te gustará. Y recuerda, si te gusta la edición de vídeo, grabar vídeo, todo lo relacionado con el vídeo, suscríbete, estás a tiempo.